¿No te pasa que te cuesta encontrar canciones que, más allá de ser bonitas, te lleven a dejar de hacer lo que estés haciendo para llevarte a pasar tiempo con Dios? Canciones que te conecten con Dios, canciones profundas. Soy Samuel Palomino y quiero compartir contigo mi nuevo proyecto musical. Un grupo de seis canciones que son Biblia. Verás, cuando era adolescente tuve canciones profundas que me ayudaron a permanecer en la fe cuando sentía que todo el ambiente de mi instituto era contrario a mí porque yo era cristiano. ¿Cuán necesarias son también para nosotros hoy esas canciones que están llenas de vida y del poder que la Palabra de Dios tiene? Por eso son tan importantes las canciones que están llenas de Biblia. La Iglesia necesita volver a la Palabra. En la Biblia tenemos la base de nuestra fe. Si no la conocemos ni la recordamos, es como si no la tuviéramos. Y por eso vamos a usar la música como un medio para recordar mejor y disfrutar esos mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Ahora, para poder llevar a cabo este proyecto de seis canciones que te estoy presentando, necesitamos tu apoyo. Necesitamos recaudar 5.000 euros porque hay que pagar a los músicos, están los costes de producción, alquiler, de los materiales. Y quiero invitarte a que seas parte de este proyecto y que inviertas en esta iniciativa, porque estoy segurísimo de que va a impactar muchísimas vidas a través de esta música inspirada en la Palabra de Dios. Así que te voy a informar de lo que tienes que hacer. Estate atento porque el día 20 de septiembre vamos a abrir un espacio en la web de GoFundMe, para un periodo de 40 días donde podrás contribuir, invertir la cantidad que tú quieras, ya sean 10, 5, 20, 30 euros, lo que tú quieras, para poder llevar este proyecto a cabo. Así que, estemos preparados para lo que viene, iremos haciendo un seguimiento juntos, de todo este proceso lo haremos juntos, así que pongamos en marcha este tren que nos llevará a una intimidad mayor con Dios. Muchísimas gracias, sobre todo por tu tiempo, por tu confianza, y por invertir en los planes de Dios a través de este servidor. Que Dios te bendiga.